A todos mis seguidores, a todos los aislados, a los pactados, a los iniciados, a los adoradores y a los primeros ministros. También a mis detractores, que los tengo por montón, claro que sí. Y nunca me he ocultado, nunca me he negado. Pero me resbala, señores. Me resbala. Cada vez que hacen un comentario obligatorio de Víctor Damiarroso, sale siendo y dejados a sacar la cara por ese servidor. A hablar bien dentro del guerrero de y de la loca Luciferina que viven de los universales raro sería que todos se hablaran bien de mí, raro sería que todos se hablaran bien de la loca es normal que nosotros estamos en contra de las leyes de lo moral, en contra de las leyes de la naturaleza en contra de las leyes de lo religioso nosotros hablamos de lucifer. nosotros hablamos del diablo y lo tenemos a él como nuestro Dios. Ellos lo tienen a él como su Dios. Los seguidores, los adoradores, los pactados. Ellos también han sido víctimas. Los que lo van a conocer públicamente que son pactados, también han sido víctimas del bullying. Han sido víctimas del atropello, de la injuria, del desprecio. Pero nada de eso les ha afectado. Porque antes que eso está las ansias, el deseo, de vivir bien. Como les digo yo a mis estados Si les preocupa tanto, que, tanto lo que esa persona dice, dice de usted, que lo critican, que lo injurian, que lo atacan, que lo aíslan. Sencillo. díganlo a esa persona que le dé para vivir. díganlo a esa persona que le dé 30 mil mensuales. Y así usted se dedica a complacer a esa persona pero la gente no nos da para vivir y como la gente no nos da para vivir a nuestro estilo de vida por eso elegimos a qué Dios servir por eso elegimos a qué Dios seguir porque la gente no nos da a nosotros para vivir nosotros nos debemos a mi señor Lucifer y como nos debemos a él levantamos la cabeza y seguimos de frente sacando la cara y llevando en alto las banderas de Luciferianismo. No nos importa lo que diga la gente. ¿Qué Víctor Daniel Rojas, por cuál que Víctor Daniel Pregúntenme cuánto me importa. Pregúntenme cuánto me importa. Anormal sería que hablaran bien de mí, porque que hablo del diablo. Y tengo un templo, una logia que habla de Lucifer una logia donde hacemos pactos con mi señor Lucifer donde estamos cambiando la vida de las personas alrededor del mundo nos sientan de mentirosos de lavadores de dinero de estafadores de bocadores. ¿por qué? ¿por qué hablamos de Lucifer? miren señores pónganse ustedes a buscar detractores de Pablo Francisco y se arrepientan todo los ese tiene más detractores que el híctor garroso cada religión, cada doctrina, su cabeza visible siempre va a ser objeto de ataques, de injurias, de calumnias es que no todo el mundo, de esto señores no todo el mundo tiene que pensar igual que uno no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con nuestra doctrina no todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y es obvio que nos ataquen, es obvio que nos cuestionen, es obvio que nos calumnien, es obvio que nos vituperen y que nos ataquen de cualquier manera. Es lo más normal del mundo, pero es una decisión en que creer. Es una decisión si creer en personas que sí. Le han mostrado al mundo cómo Lucifer si les ha cambiado la vida, o creer en templos con sucursales en todo el mundo, como la gran ramera, y que los, las personas de base siguen ahí, en la pobreza, en la miseria. Es decisión que de ustedes en quién creer, señores. Ustedes nadie les está obligando a que crean en X o Y doctrina, o a que crean en Jesús, o a que crean en Lucifer. Ustedes están todas la, está toda la manos de hacerlo. Y también está la libertad de criticar, de protestar y de no creer. Pero es que los que no creen nosotros están viviendo la vida que quisieran vivir. Están viviendo la vida que nosotros vivimos. La vida que esos que nos critican, ellos quisieran tener la vida que nosotros tenemos. Para que se den cuenta de cómo son las cosas, para que se fijen, señores. Así que piénsenlo dos veces. Nosotros somos mejor que nunca. Y nada de esos comentarios, de esos comentarios obligantes, de sus largos venenosos, dieron de envidia. Nada de eso nos ha tocado. Seguimos inamovibles. Mi nombre es Víctor Damián José Eso es La Luz de Luciferina, semilla de luz universal. Atrévete y déjate de